Que tienen que mantener para no volver a la horrible noche de las muertes, para no volver a la horrible noche de las ejecuciones extrajudiciales, para no volver a la horrible noche de las escuchas ilegales, para no volver a la horrible noche de las bombas, para no volver a la horrible noche como la que se está planteando, donde el presidente electo Iván Duque plantea que el proceso de paz con el ELN se tiene que acabar